Bueno, y, y yéndonos inmediatamente al, al tema de hoy, señores, cada 9 de julio, como decía al inicio, se celebra el Día Mundial, de, Mundial Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego, una fecha que se vio impulsada a raíz de la Conferencia General sobre el Comercio Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras. Esto fue realizado en el año 2001 en la sede de Naciones Unidas, de Naciones Unidas. Desde aquel entonces, son muchas las armas de fuego que gracias a Dios, gracias a esa conciencia que se ha pues, promulgado, los ciudadanos han entregado para su destrucción. Sin embargo, lamentablemente hoy en día el número de rifles, revólveres, pistolas, armas de fuego parecen haber aumentado en gran cuantía. Esta terrible realidad pues, ha sido explicada una y otra vez por la confederación internacional oxfam quien ha dicho que el día internacional de la destrucción de armas de fuego es una fecha en que todos los ciudadanos del mundo suman sus esfuerzos para sacar de circulación una gran cantidad de armas y para tener un desglose para tener un entendimiento más acabado sobre este tema pues nuestro querido jonathan ha gestionado una invitación muy especial muy, muy especial a nada más y nada menos la Mujer Seguridad. Ella es Carolina Ramírez, que ya está con nosotros. Carolina, bienvenida. Hola, hola, buenas noches. Gracias por invitarme a acompañarles a ustedes y a su audiencia. Hoy viernes, ¿verdad? que Estamos conmemorando este día tan importante en el que se incentiva la destrucción de armas de fuego. Uh -huh. Así mismo es, queridísima Carolina. Eh, si usted la escucha, usted oye esa dicción, esa forma de hablar, es porque ella es comunicadora social, egresada de la UAS. También es abogada con especialidad en derechos humanos y derecho internacional humanitario. También, eh, licenciada, tiene una especialidad en relaciones internacionales, tres maestrías en temas de seguridad y defensa nacional realizadas acá en el país, también en Estados Unidos. Y también en Chile, cursó sus estudios de doctorado en el Instituto Universitario Gutiérrez Mellado de España para convertirse en la primera persona de origen dominicano que alcanza un PhD en seguridad internacional. Y ahora me tomo el atrevimiento de decirle, doctora, a la doctora Carolina Ramírez, eh, que tuviera un efecto. <ríe> Señores, nada menos es la primera mujer americana egresada del Colegio Interamericano de Defensa de la orientación de los Estados Americanos. Eso fue en Washington, D.C. Y la única latina en llegar a ser presidente de clase en ese importante organismo académico. Allá hace unos 11 años, desde, desde el 2010, imparte docencia en las diferentes academias del Instituto Superior para la Defensa, del Ministerio de Defensa de acá del país y también del ip que es el instituto policial de educación de la policía nacional especialmente en las materias de relaciones civil político militares seguridad ciudadana eh, además ella es consultora internacional certificada en políticas públicas de seguridad actualmente eh, la doctora carolina es consultora para diferentes instituciones públicas y privadas en república dominicana y en otros países Además, también tiene su propia firma privada de consultoría en seguridad, que se llama Gente Grande Consulting. Y hago todo este preámbulo para que usted se siente escuchar a esta dama, usted se siente y sepa que aquí tenemos, como, como decimos por ahí, plato fuerte esta noche. Carlita, de verdad, nuevamente agradecerte y darte la bienvenida eh, en, en este espacio que busca dedicar a las familias eh, dominicanas. Frank, ¿y dónde tú encontraste todo eso sobre mí? Ah, nosotros no tenemos contacto. En la cine. Oh, pero tú me haces tu inteligencia. <risa> no, eso es nada más y nada menos que nuestro queridísimo Jonathan Rodríguez ahí buscando, indagando, el que hace la producción. Qué bien, sin embargo les cuento que mis uh -huh. habilidades comunicacionales yo las desarrollé en la iglesia. Oye. Oh. En los primero en los campamentos infantiles y luego en los campamentos juveniles, nosotros hacíamos competencias, debates bíblicos wow. y entonces eh, el que argumentara mejor pues naturalmente uh -huh. eh, ganaba el premio ganaba. a veces competíamos las, las hembras contra los varones sí. o los más chiquitos contra los más grandes y cuando yo llegué a la escuela ya yo tenía todas las habilidades oh, no, no, no. de exposición pero sí. es <risa> por el un, gran, un, un gran talento eh, que el señor fue el que diseñó ¿No? Es. <risa> y todavía hoy día yo soy líder en mi comunidad. En Ay, mi Dios, comunidad. Dios, amén, amén, amén. Así que bueno. esas habilidades <risa> han sido desarrolladas en la iglesia. Así que eh, yo también les exhorto a los jóvenes y a los adolescentes que aprovechen esas oportunidades que, que les da un espacio seguro, como son las mm. comunidades cristianas, donde además de aprender y crecer en valores, Pueden desarrollar algunas habilidades que luego les van a servir para la vida. Excelente. Claro, sí, claro. Partiendo de esta, esta pequeña introducción que, que has hecho, eh, Carolina, me imagino que cuando eh, leías el pasaje de la Biblia que David se a con un arma tan chiquita y surgió tu inquietud por las armas. <risa> no, eh. Claro, pero es una buena pregunta. ¿Dónde No, de hecho, como tú decías, eh, yo soy abogado, pero yo estudié abogado, derecho porque me gustaba el, el, los derechos humanos y el derecho internacional okay. humanitario. De hecho, yo siempre decía que ah, nunca me gustaría como litigar o, o ejercer uh -huh. derecho penal, porque uh -huh. cuando ejerces derecho penal, pues siempre ha habido una víctima y un victimario. O sea, siempre tienes que estar como en la parte más baja de nuestra humanidad. Uh -huh. Sin embargo, algo que tú no descubriste en la investigación que hiciste sobre mi perfil, resulta que, bueno, estaba en los planes del señor, que a mí me tocara dirigir, durante dos años me tocó dirigir el sistema de atención integral a adolescentes en conflicto con la ley penal, y yo dirigí todo el sistema de cárceles de menores de la República Dominicana, y pueden entender cuáles son los desafíos, incluso, a los que se enfrentan wow. los jóvenes. Viví la parte penal, eh, pero me tocó ser la garante de derechos, porque el, el, la, la DINAÍA, que así es como se llama esa institución, la Dirección de Atención Integral, uh -huh. es como el sándwich. Porque, por ejemplo, el adolescente entra en conflicto con la ley, ¿verdad? La policía lo detiene, la fiscalía lo somete al tribunal, el tribunal, si lo considera culpable y entiende que tiene que eh, eh, dictarle medida de coerción como la privación de libertad, que es la más extrema, entonces pues, lo envían a un centro de atención integral. Sin embargo, la Dirección de Atención Integral es responsable de que se le garanticen los derechos, de que los muchachos puedan seguir estudiando, que desarrollen habilidades para la vida, de manera que cuando cumplan su proceso puedan reintegrarse si así lo desean y si las circunstancias se lo permiten y convertirse en hombres y mujeres de bien. Wow. Así que de una u otra manera he estado en contacto con el wow. resultado de las armas. Y no me gustan qué, las armas. Qué, qué interesante, eh, la verdad que sí, poder entender este, esta situación de armas. Y yo quisiera iniciar antes de, de, de las preguntas, comentarlas y esto. Eh, cuando uno va creciendo, eh, uno en algún momento dice: Yo voy a necesitar un arma para, para defenderme. Eh, llega un punto eh, de conciencia ya plena, ya cuando uno ha estado, por ejemplo, en una educación como la mía, que es una educación de, de clase media, ¿no? Eh, cuando comienza a irte a la iglesia y comienzan los valores realmente, conocer el valor de la vida lo importante que es proteger la vida, amar al problema como uno mismo. Entonces uno dice, no, espérate, eh, si yo compro un arma, yo tengo que usarla. ¿Sí? Así que yo prefiero no tenerla. Pero ¿Cuáles son las consecuencias y el impacto de la proliferación de las armas de fuego en el mundo y en el país? Las armas son instrumentos hechos para matar, originalmente. O sea, la razón de ser de un arma no es proteger, ¿verdad? Podría convertirse en un elemento disuasor y, por ende, protegerte, pero realmente la naturaleza de ese aparato es para causar daño. Por lo tanto, mientras tengamos mayor cantidad de armas, vamos a tener mayores niveles de violencia. Y ahora, en esta nueva conceptualización de la seguridad, de la seguridad humana, de la seguridad ciudadana, ya no solo, ya no solo se, se, se considera seguridad ciudadana que haya menor cantidad de crímenes o delitos eh, en la calle, que te roben, que te atraquen, sino seguridad ciudadana implica una condición de bienestar en la que tu integridad física, tus bienes y tus propiedades no sean amenazados, pero para eso, debes vivir sin violencia y lamentablemente, sobre todo en el caso de República Dominicana, de cada cuatro hechos de sangre, tres se dan en espacios de convivencia y uno es causado por la delincuencia común. O sea, que nosotros, con las armas tratando de protegernos, estamos volviéndonos más agresivos y una persona que tiene un arma de fuego y que no tiene el entrenamiento debido, no es un militar, no es un policía, no es una persona que trabaja en el sector seguridad, está es un 60% más vulnerable a ser víctima de una fatalidad incluso con su propia arma de fuego por tener el arma. O sea, usted inmediatamente usted tiene un arma de fuego en posesión o está vinculado a un arma o tiene o está en un lugar donde hay un arma de fuego, automáticamente usted aumenta un 60% el riesgo de ser víctima de una fatalidad. Y en ese sentido, Carolina, ¿qué podemos decir de una población que siente que tener el arma contrario a lo que dices, es una protección de que en un mundo, en un país donde hay tantos atracos, donde hay tanta inseguridad en las calles, eh, muchas personas sienten que eso es la solución al problema de seguridad, tener un arma. ¿Sería entonces esto algo importante o ¿Cuál sería la importancia de que la población esté armada? ¿Eso es positivo? ¿Eso es negativo? ¿Qué, qué tú nos podrías eh, seguir argumentando en torno a esto? O sea, ¿la población debe resolver su problema de seguridad armándose? Todo lo contrario, todo lo contrario. O sea, las ciudades más seguras no son las que más se protegen, sino en las que hay menos delitos. Y los delitos tú no los puedes atacar después que el delito sucede. Tú tienes que crear las condiciones para evitar que suceda. Por eso es que en materia de prevención, el 80% de lo que podemos trabajar es prevención. El otro 20% es ya persecución y resarcir verdad, el daño causado, pero el 80% de la inversión debería hacerse en prevención. Y yo creo que en eso, en los países latinoamericanos, hemos fallado de alguna manera, porque invertimos mucho tiempo y muchos recursos en perseguir el crimen y el delito, cuando deberíamos incluso como sociedad Invertir mayor cantidad de recursos en abrir oportunidades de capacitación, de entrenamiento, de trabajo, oportunidades ¿verdad? laborales de desarrollo, formar personas en estos programas de resolución de conflictos, de integración de las comunidades, porque lo que tenemos que hacer es evitar que el daño suceda, porque ustedes han escuchado una frase, bueno, mi abuela la decía mucho, que decía que después del palo dado y Dios se lo quita, Okay. Y, y realmente lo que quiere decir es que después que sucede, después que quiebras un vaso a, a, tú pudieses ponerle todo el ujú, todo el, el, el, el, el coquito, todo el pegamento, pero nunca va a ser igual, igual una persona que es afectada por una situación de violencia aún se reponga siempre, queda un daño entonces, eso que tú me planteabas, eh, Jonathan de que si las armas de fuego mejoran o perjudican, ¿verdad?, la seguridad de las personas. Yo soy partidaria de que perjudican. ¿Por qué? Porque incluso el arma de fuego nos da una falsa sensación de protección de poder. y de seguridad. Hemos visto cómo personas, por un roce de un carro, eh, por un parqueo, por una mirada que le hicieron a una novia o a una chica en un, eh, en un centro de diversión, reaccionan de manera agresiva porque tienen un arma de fuego, pero esa misma persona cuando no tiene un arma de fuego tiene un comportamiento diferente. Entonces, portar el arma de fuego nos incentiva a exponernos más al riesgo con la falsa percepción de que estamos más seguros, cuando en efecto no es así. Qué interesante, pero partiendo entonces de, de lo que expresa, de lo que se plantea acá en, en la argumentación, eh, ¿sería ni siquiera como posible entonces conseguir un arma de fuego? O, o, ¿O el civil debe de manejar un arma de fuego cuando debe hacerlo o nunca debería de hacerlo? Wait. El, en el caso de República Dominicana, porque cada país tiene la capacidad de decidir en su legislación el tema de la autorización para el manejo de las armas de fuego. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una enmienda constitucional por la cultura tradicional que ellos tienen y el porte del arma de fuego está es un derecho consagrado en su Constitución. En el caso de República Dominicana, Portar un arma de fuego no es un derecho. Para tú portar legalmente un arma de fuego, tú tienes que tener un permiso o una licencia y tienes que cumplir una cantidad de requisitos importantes para poder acceder a ella. Por ejemplo, debes tener una edad específica, una persona menor de 25 años, no tiene una licencia para arma de fuego, no puedes tener antecedentes penales ni delincuenciales. Y hay muchísimos otros requisitos eh, psicológicos, psicométricos, de vista. No puedes haber consumido eh, eh, eh, sustancias narcóticas y todas esas otras cosas para tú cumplir con el requisito de tener un arma de fuego pero en República Dominicana y en la mayoría de los países de la región, el principal problema no son las armas de fuego legales, porque hay personas que por el trabajo que tienen, o son empresarios, o, o son funcionarios públicos, por una u otra razón, su trabajo o su posición le exige un mecanismo de protección que podría incluir un arma de fuego. Las personas generalmente la conducta en la República Dominicana es que las personas que tienen sus armas de fuego, que pagan los impuestos, que se entrenan, que tienen sus armas eh, con mantenimiento, es muy raro que se vean involucradas en incidentes, a menos que no sea ¿verdad? una situación fortuita. En República Dominicana, de cada cuatro hechos de sangre, de uno a tres se cometieron con armas de fuego ilegales. El principal problema en la República Dominicana y en la mayoría de los países de la región son las armas de fuego ilegales. Una cosa es las armas de fuego ilegales y otra son las armas de fuego no regularizadas. O sea, un arma de fuego que, que, que no está regularizada es que, por ejemplo, la heredaste de un abuelo o la, la obtuviste en un negocio y está a nombre de otra persona y tú no has pagado los impuestos para transferirlas a tu nombre y tienes que pagar los impuestos al día. Eso es una cosa. Pero esas son las que tienen menos problemas incluso de las que tienen problemas. El principal problema para República Dominicana son las armas que vienen por contrabando o las ah, armas sí. que se roban y entonces los delincuentes las tienen, les liman incluso la serie y los mecanismos de identificarlas. Y entonces esas armas causan sí. entre... 60 y el 80% de los hechos de sangre en la República Dominicana. Yo soy partidaria de no utilizar armas de fuego. Sin embargo, los países de la región han asumido un compromiso en reducir las armas de fuego en la población civil y de manera significativa las armas ilegales, porque son las que causan todavía mucho mayor problema. Y Carolina, hoy que estamos... Precisamente en la conmemoración del Día de la Eliminación de las Armas de Fuego, se, pues tú apuntas que hay un compromiso regional de hacer una recolección de esas armas de fuego, pero la conmemoración de hoy no solamente dice de, de custodiar esas armas, sino también de eliminarlas. Entonces, ¿por qué es importante? No solamente ustedes? porque hay países, por ejemplo, de Centroamérica, de Sudamérica, que sí tienen, han no han tenido muchas armas, pero las tienen eh, eh, bajo una custodia, están, están en, en, un, en un, digamos así, en un cuartel, en un lugar X, pero no se han destruido. Ahora, ¿por qué es importante dar el siguiente paso, que es destruir esas armas de fuego? Claro, la idea es que podamos sacar esas armas verdad, de, de, de mercado, de circulación y que no vuelvan a tener la posibilidad de causarle daño a nadie. El problema es que la industria armamentista en el mundo es muy poderosa y por cada arma que se logra, las estadísticas establecen que por cada arma que se destruye, como en efecto se destruye una cantidad de armas importante cada año, por cada arma se construyen 10 entonces, por eso tenemos que hacer un esfuerzo mayor todavía en recolectar armas y destruirlas para mejorar un poco las estadísticas. Y de hecho, la República Dominicana, uno de los cuatro pilares del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana que ha implementado el actual gobierno, uno de los cuatro pilares es precisamente incentivar el desarme de la población civil. Y han anunciado las autoridades que las armas de fuego que se están recolectando van a ser destruidas, incluso con acompañamiento de organismos internacionales, como las Unidades Especializadas de la OEA y de Naciones Unidas, que tratan el tema de la destrucción de armas ligeras. Recuerden que en este caso estamos hablando de armas ligeras, eh, que son las que tradicionalmente porta la población civil, que son las autorizadas, o sea, pistolas, escopetas, revólver, rifle, porque ya las armas de alto calibre o, arma, o armas de guerra están autorizadas es para los cuerpos armados, los cuerpos especializados de seguridad, pero la población civil se supone que, lo que debe, a lo que debe tener acceso es a armas ligeras. Entonces, por eso, se incentiva este tema de la destrucción de armas de fuego eh, ligeras que son las armas de la armas pequeñas y ligeras muy bien ahora me gustaría eh, eh, Carolina que pudiéramos llegar con un mensaje a la población eh, porque la, la verdad es que, es que mucha gente como decíamos al principio como hemos dicho eh, quiere defenderse con armas de fuego o sea, eso eso es tiene cuando ahora hay un mensaje contundente que pudiéramos nosotros llegar al, al corazón, a la mente, por ejemplo, de, de, de las familias, de, de no usar el arma de fuego, de, de, de no usarla. Yo sé que ya hemos mencionado unas cuantas pinceladas, pero, pero es eso de, de, de tú, tiene tu cabeza, ¿no? Yo, yo por ejemplo, eh, se entraron a mi casa y me llevaron todo. No voy a armar para que a mí no me vuelva a pasar esto. Esa no debe ser la actitud. ¿Cuál debería ser la actitud frente a esta situación? Bueno, hay que crear conciencia con relación a esto, al tema del arma de fuego y entender que tener un arma de fuego en la casa nos hace vulnerables a todos. Y yo creo que en esto incluso la familia puede influir mucho, porque a veces los hijos, incluso la esposa, eh, no, pueden, sí. pueden motivar, ¿verdad? A, a, casi siempre es el padre de la, de la casa, o los hombres tienden a tener más armas, aunque en el caso de la República Dominicana, unas 8.969 mujeres tienen licencia Muy de verdad. armas, luego a su nombre, casi 9.000 mujeres. Entonces, pero tradicionalmente las armas, los hombres son más propensos a animarse a tener armas. Entonces, eh, yo les eh, eh, eh, quisiera concientizarles, porque las estadísticas han demostrado que en una casa que hay armas de fuego, el riesgo de violencia intrafamiliar se incrementa de manera significativa solo con llegar un arma de fuego a la casa. Entonces, si usted tiene un familiar inmediato, si tiene alguien cercano y usted puede incentivarlo a que salga de esa arma de fuego, que eh, puede incluso devolverla a las autoridades o venderla o llevarla a una armería, salir de eso y empezar a crear conciencia de que hay otros mecanismos de protección. Y el primer mecanismo de protección que tenemos es desarrollar una cultura de prevención. Evitar los riesgos. Y en el tema de la casa, hay algunos mecanismos y dispositivos que pueden ayudarnos a sentirnos un poco más seguros. Usted tiene que poner videovigilancia, eh, una cámara, que ahora no es tan costoso poner cámaras de video, que usted la puede monitorear hasta por el celular, o puede ponerse un sensorcito de, de, de, de alarma. Yo les recomiendo también, por ejemplo, tener algún entrenamiento en defensa personal no para que usted salga por ahí a entrarle patadas y galletas a la gente, sino que el proceso de entrenamiento en una disciplina verdad, de artes marciales incluso pudiese ser, primero le va a ayudar al ejercicio físico, que es sumamente importante, la actividad física, pero por otro lado, la disciplina que se desarrolla mientras usted está practicando, una eh, técnica de artes marciales, cualquiera que sea, primero le ayuda a mejorar su estado físico, ya lo dije, a mejorar su autoestima e incluso a mejorar su capacidad de estar alerta. Porque se ha demostrado que la mayoría de los incidentes en los que somos víctimas de violencia, no solo delincuencia común, sino también violencia intrafamiliar o violencia en espacio de convivencia, ha sido porque hemos estado descuidados de las alertas. Nosotros a veces andamos como que en Belén con los pastores. Entonces, si usted tiene una ventana y usted se va a dormir, póngale el seguro a esa bendita ventana. Si usted está en la calle y está, por ejemplo, en el semáforo, suba esos cristales o no deje la cartera encima, no esté exponiendo cosas. Y ahora a propósito que estamos en un... Aunque hoy solamente estamos hablando de las armas, pero yo les estoy dando algunas recomendaciones de prevención porque yo como profesora al fin siempre ando enseñando y evangelizando sobre, eso, sobre estos temas. Claro, claro claro Entonces, desarrolle una cultura de prevención y hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros compartimos en las redes sociales. Excelente. A veces nosotros le damos a los delincuentes un perfil a veces falso de lo que nosotros somos, o sea, exhibimos en las redes sociales todo lo que tenemos y a veces hasta más y sin darnos cuenta tomamos una fotografía y le dejamos saber al delincuente dónde vivimos, o cómo entrar a nuestra casa, tomamos una foto y se ve la puerta, se ve cuál es el tipo de llavín que hay en mi casa, o nos vamos de vacaciones y subimos en las redes sociales, en Instagram, de camino para la romana, y con una foto hasta con el perro, y la casa entonces se queda sola. No es que no subamos cosas a las redes sociales. Yo tengo todas mis redes sociales, y por cierto, pueden seguirme, seguridad que doy muchísimos consejos de estos en Instagram, Twitter, en mi canal de YouTube, pero no suba información sensible que le pudiese poner en riesgo. No suba fotos con uniforme, ni con el uniforme de donde usted trabaja ni el uniforme de dónde estudian sus hijos o dónde usted estudia. No, si usted va todas las semanas a una heladería porque le gusta el helado de ahí, no ponga esa fotografía recurrente. No etique, asegúrese, por ejemplo, de no etiquetar los lugares que usted va frecuente. Y si usted se fue de vacaciones y se la disfrutó, disfrútela tómese sus fotos y cuando usted venga de regreso, cuando ya usted haya llegado, que usted no está allá, usted empieza a postear sus fotografías. Hemos visto casos en República Dominicana, incluso casos en los que se vieron armas involucradas, como por ejemplo el caso de David Ortiz, que se ha demostrado que una de las confusiones que se generó por una fotografía que subieron en las redes sociales en tiempo real. Entonces usted, cuando está haciendo eso en las redes sociales, usted se está exponiendo y está haciendo como Hansel y Gretel y le está dejando como las semillitas a los delincuentes, ya sean si ciberdelincuentes o delincuentes comunes. Emma usted subiendo fotos, a veces hasta genera envidia del vecino. Usted no sabe. A qué, es verdad, o sea, el humano eh, tiene una condición que tenemos que, ¿verdad?, eh, eh, someterla en ayuno y oración. Pero, bueno, bueno, <risa> Eh, no, no siempre se alegra de que el otro esté bien. La gente quiere ver al otro llorando, verlo triste. Entonces, usted presume todas esas cosas que tiene y a veces lo que está generando es un malestar en su entorno por una envidia innecesaria. Entonces, tenemos que tener esa cultura de prevención, ser un poco más conscientes de lo que, de lo que hacemos. E incluso las personas que por su trabajo o por alguna razón muy especial tengan que tener un arma de fuego. Entiendan que eso es una responsabilidad enorme, porque está en juego su vida y la de todos los que le rodean. Entonces, eso es un dispositivo de cuidado. Eso no se deja de acceso a, a, a menores o a ninguna persona que pudiese tener incluso hasta un momento de ira y pasar cualquier cosa. Entonces, hay que tener mucha conciencia. Si al final usted tiene que usar un arma, no se exponga, no no muestre que usted tiene, tiene un arma, e incluso tampoco le deje saber a sus conocidos que usted tiene un arma de fuego, porque en República Dominicana, como desde el año 2006 están prohibidas las importaciones abiertas de armas de fuego, un arma de fuego en República Dominicana puede costar hasta seis y diez veces más lo que cuesta en el mercado regular. Por lo tanto, un arma de fuego se convierte en un elemento codiciable para cualquier persona e incluso para la delincuencia común y usted pudiese terminar siendo víctima de una fatalidad solo porque alguien se enteró que usted tiene un arma de fuego y fueron a su casa a atracarle para quitarle el arma. Sí, eh, eh, te hemos visto eh, en los últimos años eh, esto que tú estás diciendo, muchas escenas de, de militares que han sido asaltados policías que han sido asaltados personas que han penetrado a su casa para robar las armas y, y, y es preocupante pero también hemos tenido también casos de muchas personas que en sus hogares también han dejado armas en ciertos lugares y los hijos pues han sido el sujeto, no el objeto, el sujeto de un crimen, eh, o ellos han sido también el, el mismo objeto, ellos mismos se han hecho daño con esas armas que lo han dejado los padres en lugares poco adecuados, con poca seguridad, y que esto ha causado mucho malestar en muchas familias. Ahora bien, es la así. pregunta... Quiera, perdón, eh, Jonathan, y con relación a eso, para hacer un poco de conciencia, Pudiese incluso darte un breve testimonio de un caso que me tocó mientras yo dirigía el sistema de menores en conflicto con la ley. Yo tuve un grupo de adolescentes, unos cuantos adolescentes, que estuvieron presos muchachos de clase media y que estuvieron presos precisamente por eso, por un accidente. O sea, un, estaban todos estudiando, se fueron a la casa de un amiguito a terminar la, las tareas y resulta que el tío de uno de los chicos era un agente de la policía, no, sí, era un agente de la policía. Llegó de su servicio y dejó el arma, la guardó en el closet o algo, pero dejó el arma cargada y no completó el procedimiento de manipulación del arma para ponerle naturalmente el seguro y quitarle la, la, las municiones. Los muchachos van a buscar algo en el closet para terminar sus tareas y uno se encuentra con el arma que el tío la dejó ahí y la trae a mostrarle a los otros que tiene el arma. Y en la mostradera y en el jugueteo resulta que uno eh, eh, manipuló el arma y disparó y le explotó la cabeza al otro amiguito que estaba sentado en la cama. Entonces, imagínate cómo todos esos niños y esa familia eran adolescentes se les afectó su vida más el que el que murió por un arma de fuego que un adulto dejó de manera irresponsable sí. wow es, es. Y, y, y y buscar, esa de, experiencia. de anécdotas e historias de u, usando armas eh, usando las armas de fuego eh, señores lo que pasó con aquel aquellos vecinos que uno mató por un parqueo, por un simple parqueo, un arma de fuego mata al vecino porque estaba de acuerdo, en vez de conversar, en vez de llegar a un acuerdo, en vez de llegar a un punto eh, eh, claro como, como seres humanos, no el uso del arma mal, el, el mal uso del arma generó entonces una tragedia como ella. Sí, entonces, eso la lamentable. Sí, esa, es, todos estos hechos lamentables eh, pues llega un cuestionante de que esta, no sé, esto es algo que no se trata en la escuela. No hay programas que en la escuela enseñen a no a, a, al uso correcto de las armas o qué hay que hacer en, en torno a esto, porque eh, y no existen siquiera en países como Estados Unidos. Que, que hay un problema, que han existido problemas serios con armas en escuelas. Gracias a Dios eh, nosotros no, no hemos tenido esos episodios lamentables que se han dado, pero en el caso de educar en la escuela, de, de educar a la población, yo creo que el, los gobiernos, el Estado Dominicano tiene una deuda muy grande. Con eso y otras cosas, pero... Esto es algo muy importante que está con nosotros cada día, las armas de fuego. Claro, yo, yo creo que sí, yo creo que se deben, igual por ejemplo como se debe enseñar educación vial, porque nosotros sí. tenemos más accidentes de tránsito que accidentes con armas de fuego, esa es otra arma que también hay que manejar con mucha responsabilidad. Claro, y claro, claro que los gobiernos deben desarrollar programas de sensibilización, y de promoción de una cultura de paz, una cultura de aprender a negociar, a la resolución pacífica de conflictos. De hecho, hay países como Belice, y esos son algunas, algunos modelos que incluso se ha sugerido implementar en República Dominicana, y es que cuando la persona va a hacer el proceso para eh, obtener la licencia del arma, tiene que pasar por una serie de cursos en el que, bueno, ahora la nueva ley establece que tiene que ir a tener entrenamiento en un polígono para aprender a tirar, a disparar. Pero en este caso no es solo eso, sino que tiene que hacer unos cursos primero de concientización del nivel de responsabilidad que implica el arma. Pero en el caso de Belice, después entonces le pasan a unas charlas donde les presentan una cantidad importante de ejemplos de la vida real de personas que han sido víctimas de accidentes domésticos, personas que creyendo que estaban más protegidos con un arma, han terminado en una fatalidad. Y no se imaginan ustedes el importante porcentaje de personas que luego de haber incluso pagado sus impuestos para obtener el permiso, después que están en contacto con esa cruda realidad, eh, devuelven el expediente y se van y dicen, no, yo no voy a llevar un, un instrumento de muerte para mi familia. Entonces, eso es algo interesante que quizás pudiésemos implementar en la República Dominicana. Bueno, mira, qué, qué oportuno ese, ese, esa educación que le hacen allá en Délice, que hace cambiar de parecer por completo. Ahora, eh, ya estamos llegando a la parte final del programa, Carolina, cuatro minutos nos quedan. Ha sido sumamente interesante compartir toda esta información, que yo sé que ha despertado el deseo de prevención, más que el mismo deseo de, de protección en la audiencia que, que tenemos acá en la estación y en la emisora. Eh, yo sé que seguro quedan por ahí otros consejos importantes para mejorar la destrucción de armas de fuego. ¿Nos puedes alumbrar? Sí, básicamente eso, yo les motivo a que sensibilicen las personas que están a su alrededor y que les comentan que quieren tener un arma de fuego, porque a veces en la casa uno hace esos comentarios y entre amigos, en la medida de las posibilidades que usted pueda sensibilizarle con una persona que nosotros convenzamos de que entregue, que devuelva, que se deshaga de su arma de fuego o que no adquiera su arma de fuego, posiblemente nosotros estaríamos salvando una vida. Entonces, las armas de fuego, a pesar de que son un instrumento que se utiliza para la seguridad y la protección, tenga pendiente siempre que incrementa hasta en un 60% el riesgo de tener una fatalidad con la misma arma. Excelente. Excelente. Excelente. Yo creo que nosotros estamos sumamente eh, enriquecidos, nutridos con estas informaciones para uno, de hecho, hasta ser vocero de este Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego y llevar un mensaje de conciencia a los que tengan a nuestro alrededor, porque si queremos cambiar el país, primero tenemos que cambiar nosotros, nuestro entorno y, por supuesto, el país. Eh, agradecer profundamente eh, la participación, eh, de verdad, Carolina Ramírez, un, una entidad en sentido de seguridad en nuestro país, la Mujer Seguridad, que la pueden seguir en sus redes, como decía ella. ¿Tú subes videos entonces a YouTube? Claro que sí, yo subo videos eh, y también en las participaciones que tengo similares a esta, pues también las comparto en mi canal de YouTube. Tú escribes en Google o YouTube, Carolina Ramírez, Mujer Seguridad, y vas a encontrar un montón de información. Yo tengo también unas cápsulas, están en mi canal de YouTube, hay una lista de reproducción. Se llama 180 segundos por tu seguridad. Y en 180 segundos yo les explico, por ejemplo, qué hacer para evitar que le roben el WhatsApp o que le hackeen el WhatsApp. O cómo hacerlo para recuperarlo, cómo Muy evitar importante. que te roben las redes sociales, cómo reaccionar durante un atraco. Cómo evitar ser víctima de violencia, cómo reaccionar ante un accidente doméstico o en un terremoto. O sea, hay muchas informaciones que en menos de tres minutos usted puede tener un mini curso básico, wow, origen. Wow. Y entonces qué en verdad. Instagram, y Twitter, me pueden conseguir como Mujer Seguridad. Yo estoy en todos lados. Yo tengo un podcast en Spotify, se llama Hablemos de Seguridad. Wow. Ok, eh, mira qué bien. En Green bien. Ojalá un día podamos eh, venir a conversar sobre ciberseguridad y recomendaciones de seguridad no, no, no, no, para los no, no, no. eh, Internet, eh, redes sociales. Eh, eso es un compromiso. Ya, va, vamos, ya vamos a poner eso en agenda. Sí, no, no, yo, no va a agendar eso eh, cuando tenga ese chancecito, porque eso es muy importante. De cara claro. a que todo el mundo está en, sumergido dentro de, del mundo digital y no claro. sabemos lo importante que cambia tu clave de seguridad mensual o o, claro, no y de, importancia. De, de, de, o sea, no tenemos una cultura de cuidado de seguridad dentro del mundo digital sino que casa. vamos a ver. y ahorita cuando mencionaba eh, eh, Carolina el tema de la de los videitos que tú llegas señores ustedes no o sea, la gente no se imagina eh, lo todo, toda, todo. todo ¿qué, cuánta información, óyeme, cuánta información en un video tú das. Oye, ¿tú no, en el año 2012, que todavía esto no estaba desarrollado como está ahora, yo fui a Estados Unidos a tomar un entrenamiento especial en inteligencia de fuentes abiertas. Resulta que el 80% de la información que hay disponible en el mundo no están en bases de datos encriptadas, están en fuentes abiertas. Entonces, tanto los delincuentes como cualquier otro que <risa> quiera, quiera hacer algo en contra suya, puede conseguir información de usted. Y ahora hay redes de delincuentes, de wow. ciberdelincuentes, que se encargan, incluso estructuran eh, programas, configuran programas y bases de datos para hacer eh, doxing. Ya luego vamos a hablar de eso. Y van capturando pequeñas cápsulas de información. Usted en Facebook deja su fecha de cumpleaños, en LinkedIn sí. dice dónde estudió, en, en Instagram dice dónde estudia o dónde vive, en Twitter dice cómo piensa. Y esas personas, y si aparte de eso trabaja en el Estado o contrató con el gobierno, su no. cédula aparece en otro lado, en otro no. lado aparece el teléfono. Y pueden armar perfectamente un perfil falso de usted sí. y hackearle sus cuentas o crearle problemas. Así que más adelante yo creo que pudiésemos hablar. Eh, eso es muy interesante. No, no, eso, déjame ver una cosa, señor. Yo tengo varios casos incluso y, y hasta uno que, que, que hasta me, me involucra también en parte de eso, pero que no tuvo que ver exactamente con asuntos de redes sociales, pero uno tiene que tener mucho cuidado con la información que uno brinda, porque no, no, eh, yo, yo, a yo, yo, uno yo, no sabe yo, dónde, yo, dónde, yo, dónde termina. El próximo ay, 6 de agosto, a las 8 de la noche, aquí nos encontramos. Ay, ay, no, no, no, ya ya no, francisco puso se fecha. Se no, para que se planifique bien. Porque, no, yo, eh, Jonathan, que se encargue de enviarme la invitación eh, por WhatsApp por la fecha, Excelente. para yo bloquear mi agenda. Porque si yo no bloqueo mi agenda por lo menos dos semanas antes, es difícil que me puedan eh, conseguir. Pero yo con bueno. muchísimo gusto en cualquier cosa que pueda colaborarles. Y si alguien tiene alguna inquietud, perfectamente me puede enviar un mensaje directo, ya sea por, por Instagram o Twitter, que son las dos eh, cuentas que yo veo con más frecuencia. Y si, yo le puedo, si tengo la información, se la comparto y si tengo que averiguar la información pues yo con muchísimo gusto vale, le colaboro, bien. en el tema de, de eh, tecnológico a partir de la pandemia se ha incrementado el tráfico en la, en la red en un 600% ah, y los delincuentes así también se han movido al ciberespacio entonces hay que tener una cultura de autocuidado también en las redes para que no nos vayan a disparar por ahí de otra manera Bueno, agradecemos a Dios por permitirnos llevar a cabo este programa, agradecemos a mí a ti tu sintonía, gracias por acompañarnos, será hasta una próxima que nuevamente nos escuchemos y nos veamos, aquellos que están por redes en este programa, Educando en Valores. Carolina, muchas gracias de corazón. Gracias a ustedes, bendiciones. La educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presentó Educando en Valores. Gracias, Carolina.